Queridos colombianos, muy buenos días. El, el siguiente video es una realización propia buscando explicar y mostrar a las personas que me están escuchando cuáles son las propuestas reales de en este caso de Gustavo Petro Urrego, ¿sí? candidato a la presidencia de la República de Colombia 2022-2026. Eh, lo hago con la intención de que las personas se informen realmente lo que está sucediendo en Colombia y de realmente lo que desea eh, el doctor Gustavo Petro, para nosotros los colombianos. Este programa de gobierno apuesta a la construcción colectiva de un futuro para Colombia, basado en el compromiso para superar las desigualdades que persisten en nuestro país, buscando énfasis en la primera infancia, en la realización de los derechos de las y la salud y la educación. Este último se erige en condición para asegurar la inclusión creciente de las y los jóvenes como sujetos activos de su proyecto de vida y en componente esencial de la construcción de una sociedad del saber. Así que voy a hacer un recuento de lo que fue Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá, de algunas grandes ideas algunas frases importantes que él ha dicho y que quiero que se le queden grabadas en en la memoria de los colombianos que me están escuchando estamos a solo siete días de las elecciones para congreso senado cámara y, y creo que estamos en una buena fecha para que entendamos y empezamos, empecemos, perdón, a entender las propuestas del candidato de la Colombia Humana. Así que empecemos. Entonces, quiero empezar por lo siguiente, cuando Petro fue alcalde de Bogotá, su objetivo que lo logró fue buscar con las instituciones culturales y las instituciones educativas que los ciudadanos de Bogotá fueran más sensibles. Entonces, darle un peso a la cultura es darle un peso a la emancipación, dice Gustavo Petro. También dice, si la sociedad no es sensible, no podemos hacer la paz. La muerte nos doblega. Entonces no es solo la sensibilidad, la educación en el caso del campo colombiano es tierra y agua, en la ciudad es más conocimiento y conectividad. Aquí lo que Gustavo Petro desea dar a entender es que hay ciertos elementos de la vida rural y ciertos elementos de la, de, de la ciudad, de la vida urbana, que nos dan las herramientas para aprender, para estudiar. Eh, teniendo en cuenta esto, él también dice que la humanidad, aquí sigo tomándome el tinto, que la humanidad será humanidad porque será la humanidad el conocimiento. El esfuerzo de la humanidad en los últimos tres siglos ha sido siempre democratizar el saber. Bueno, al menos esa es la búsqueda, ¿no? La vocación mucho antes era privada y era una, de una minoría de los sacerdotes, de algunos círculos de iniciados, algunas universidades que existían en la Edad Media, pero para de contar, o sea, había realmente unas pequeñas minorías que tenían la, la comodidad y la oportunidad del conocer, del saber. Solo lograremos sobrevivir como humanidad si superamos el cambio climático, es decir, el carbón y el petróleo, es decir, la involución económica de Colombia. No podemos atenernos, y esto es, esto es algo importantísimo, no podemos atenernos aquí... Nuestras generaciones solo se basen en, en los recursos, en las ganancias de, de la nación a partir del carbón y el petróleo. Necesitamos ser productivos y como Gustavo Petro lo dice, la productividad nace y se vuelve un común para todos a partir del conocimiento entonces tenemos que invertir en el conocimiento. Eh, otra cosa, quiero contar algo que Petro señala en un, en un video que el, el mismo se presentó en Canal Capital, el video se llama Petro y la educación en Bogotá, eh, voy a hacer un recuento de esto. El primer gran esfuerzo que hizo Petro fue aumentar las horas de estudio del saber. Entonces, un niño que estudiaba o que estudia en una institución educativa solo cuatro horas, solo cinco horas, no es lo mismo que el de un privilegiado de los colegios privados donde los niños estudian ocho horas. O los niños que estudian cuatro o cinco horas quedan atrasados en muchos saberes y ese rezago se vuelve una brecha social y económica que tarde o temprano producirá violencia eso quiere decir que no es lo mismo un muchacho un, un chico, un niño un adolescente que está como imbuido en, sus, en los saberes en querer conocer y conocer más que un estudiante rodeado de un de una comunidad en la que de alguna forma u otra pueden perder el rumbo, ¿sí? Es, eh, bueno, eso, eso Gustavo Petro lo, lo explica mucho mejor que yo. Lo que es de mi interés es mostrarle las propuestas y explicarle algunos puntos muy... Muy, muy digamos, muy concluyentes de lo que busca Petro en la educación en Colombia, ¿sí? Eh, bueno, cuando al, eh, Gustavo fue alcalde de Bogotá la meta de él fue llegar a, en estas ocho horas, en esa jornada complementaria o en esa jornada extensa ocho horas en 250.000 estudiantes de colegios públicos. ¿sí? En, en el año 2011, solo 46 niños de la educación pública contaban con más horas en educación, es decir, una jornada extensa. Cuando Petro recién eh, empezaba su alcaldía, eh, solo habían 27.046 niños de la educación pública en, en esas horas extensas, o sea, obteniendo más conocimiento al mismo tiempo o, o con el mismo privilegio que un niño de colegio privado. ¿sí? Eh, Petro y quien lo apoyaron en ese momento, en esa Bogotá humana, y esto sí lo voy a leer muy claro de aquí, de, la, de algunas hojas preparadas para ustedes y para el video, claro está. Eh, construyeron una infraestructura educativa contratando más profesores y mejorando la calidad de la educación para que la juventud de los barrios populares pudieran tener más horas de física, de matemática, de música, y esto se convierte en un actor más sociable, ¿sí? En la comunidad abriendo otras puertas del universo del conocimiento. Los resultados en números obviamente fueron subiendo en su alcaldía. En el año 2012 eh, se alcanzó una cifra de 82.904 niños. En el 2013, 126.751. Y en el 2014... Que el objetivo era alcanzar los mil niños, eh, pues hubo distintas razones que, por las cuales no se logró, que se, se salen de las manos de, de Gustavo Petro, pero él alcanzó en ese año 201.909 niños que podían tomar ocho horas de clases al día. ¿Esto qué, qué conlleva? ¿sí? Eso no, obviamente una cosa esta no era tan fácil. Eso conllevó a que, pues, se contratara más profesores, que hubiera más alimentación en esas ocho horas. Significaba, obviamente, en este sentido, comida caliente, restaurante escolar, significa refrigerios con más poder nutritivo. Eh, pues, obviamente, un joven desnutrido no aprende lo suficiente. Eh, muchos de estos niños de un colegio público salen de sus casas a estudiar al colegio sin haber desayunado y eso es un, un, pues un problema para el estudio y, y asimismo para la calidad escolar ¿no? eh, y eso es, un, es algo desafortunado porque hoy en día debido a, a las últimas alcaldías a excepción de la de Gustavo Petro, y, y, y en mi caso personal pienso que a excepción de la de Antanas Mocus, eh, se ha dejado la inversión de la educación, se ha hecho inversión en, en vías, en, bueno, otras cosas que también son importantes, pero... Pienso igual que Petro que, que en la ocasión está, digamos, la, la, eliminar esa brecha social, eliminar la violencia, eliminar el, la política de la muerte, ¿sí? Hay que eliminar la política de la muerte. En alimentación escolar se pasó entonces de 609 151 estudiantes a 751 966 estudiantes de educación pública en el fortalecimiento nutricional. Eh, la deserción escolar en la alcaldía de Gustavo Petro bajó, entonces un logro determinante para superar la pobreza del 100% de los niños en el 2011, un 4,5 de ellos desertaban. Ya pasados tres años, pasados tres años. Entonces, ese índice bajó y quedó en un 2.2%. La banda ancha instalada de 30 megas, pues antes muchos colegios no tenían banda ancha para acceso a, a la navegación, al internet. Se instaló en la mayoría de los colegios que se pudieron y esos 30 megas lograron una cobertura del 83% en los colegios públicos de Bogotá, beneficiando a 734.359 estudiantes. Eh, me hubiera gustado dar más cifras en, en, las, en las imágenes que estoy mostrando, pero pienso que dejando una buena frase de Gustavo Petro aquí en las en la imagen que ustedes están viendo y en lo que estoy presentando, basta. Lo que quiero decir es que, entonces vuelvo y repito, eh, de una instalación pobre, de muy baja calidad, eh, antes del 2011 se logró a una, llegar a una cobertura del 83% en los colegios públicos. Eso, pues, obviamente benefició a muchos más estudiantes y acorta la brecha de la calidad educativa, ¿sí? Asimismo, el, de, digamos, la brecha de calidad educativa de un colegio privado a un colegio eh, público se redujo gracias a las anteriores acciones y se pasó de un 21... 4% a un 17% en, en, la, en la calidad de relacionando o comparando más bien el colegio público con el colegio privado. ¿Qué quiere decir esto? Eh, pues que el conocimiento de los estudiantes de un colegio público eh, se bajó la brecha en cuanto a los conocimientos que tenía cualquier niño, adolescente de un colegio privado sí, eso está basado eh, está, estos datos en los desempeños de las pruebas a ver del año 2014 y principios del año 2015 esto complemento diciendo que eh, la Colombia humana reconoce que solo las sociedades, eso es importante, que han priorizado la formación integral de sus ciudadanos, han logrado construir condiciones duraderas de desarrollo humano y de dignidad. La Colombia humana y ahora eh, con toda la integración política que está logrando Petro Quiere que los jóvenes puedan educarse en lo que deseen y en lo que el país y sus territorios necesitan. Estamos convencidos de que la educación libera a los jóvenes del yugo de la violencia y del odio, lo libera del miedo y la pobreza. Como decía un dicho, ¿no? un dicho importantísimo, muy famoso, más que un dicho yo creo que es simplemente una idea que, que enmarca muchas cosas el conocimiento es poder por eso trabajaremos por los derechos de los niños niñas, de los jóvenes y por una educación que llegue a toda Colombia de la mejor calidad gratuita y universal y porque su acceso no depende de la capacidad de pago o las condiciones que imponga el mercado es pues que aquí es Aquí en Colombia pasa que, bueno, el, el tema de la salud también pasa, pasa eso en Colombia. E incluso otro, otros temas que, que por ahora en este video no, no, no voy a tocar. Pero aquí en Colombia el, la educación es un negocio, la salud es un negocio. Eh, el tener un trabajo estable también se puede considerar que se busca un negocio, hay mucho clientelismo, burocracia, y eso hace más difícil que personas tengan puestos de trabajo eh, estable, que se mantengan, sí. Eh, muchos pensamos, o bueno, piensan que que solo es a través de palancas que sí se puede llegar a buenos puestos, porque así lo han hecho creer los últimos gobiernos, los políticos, no por mérito, sino por palanca. Entonces, esto es, eso es algo que debemos cambiar. Eh, y eso, para que eso suceda, necesitamos que los, que los estudiantes, que la educación genere más conocimiento eso reduciría un poco, o mucho yo diría, la, la violencia. ¿no? Entonces, ¿qué haría Gustavo Petro como presidente? Quiero decirles yo lo que propone Gustavo Petro como presidente de la Colombia Humana y, y ahora pues lo, lo que él llama el pacto histórico. Algunas ideas de él son... La ocasión tiene que ver con potenciar en varios aspectos la voz de las mujeres, ¿sí? elevar más voz a las mujeres, a los niños, niñas. Eh, jóvenes, campesinos, la voz de todos los pueblos indígenas y afrodescendientes. Trabajadores, poblaciones LGBTI, víctimas, personas en situación de discapacidad, incluso tiene que ver con los empresarios lo anterior logrando una reforma para crear una sociedad incluyente, haciendo énfasis en la justicia, la política, la salud, la educación y la economía en beneficio de toda la gente. En la Colombia humana se ha entendido que solo las sociedades que han priorizado la formación integral de sus ciudadanos han logrado construir condiciones duraderas de desarrollo humano y dignidad. Niños y niñas educados en el amor con una formación que les dé herramientas para construir sus proyectos de vida. Debemos tener una primera infancia feliz. ¿Eso qué es? ¿O cómo lo explicaría Petro? Es importante resaltar que el pacto histórico con su líder natural desea que en sus cuatro años de gobierno se siembre una semilla muy grande y se consolida un proyecto para cuidar niños y niñas y a sus madres desde la gestación hasta los seis años. Eh, obviamente esta iniciativa se, se debe articular con sectores de la salud, educación, cultura y bienestar familiar para que funcione. Jornada completa para fomentar el amor, el saber a la naturaleza y al trabajo en equipo. Las, la idea de su gestión, gestión en este tema será implementar ocho horas diarias de estudio en la educación primaria. Así, bueno, así como ya lo vimos en la Alcaldía de Bogotá, de Gustavo. Eh, bueno, no solo en la educación primaria, sino en la educación básica y media, con calidad promoviendo en infancia, en niñez y adolescencia el amor al saber, a la naturaleza y trabajo en equipo. La jornada escolar aumentada a ocho horas posibilitará más y mejor el aprendizaje, la investigación, la creación, el deporte, la cultura, un proceso apoyado en centros de interés y en otros ámbitos de los cuales maestros y estudiantes investiguen y vivan su realidad, ampliando los recursos didácticos, tecnológicos y económicos. Ay, qué el café. Bueno, les cuento entonces, también para dar los primeros pasos a esa educación superior, décimo y once, los estudiantes comenzarán sus carreras mediante una integración de acceder a materias universitarias y o tecnológicas. Maestros y maestras enaltecidos. ¿Qué quiere decir esto? Los docentes gozarán de todas las garantías laborales y de un estatuto único de la profesión. Se les garantizará estabilidad y apoyos, a acceso de programas universitarios de pregrado y posgrado y el desarrollo continuo de sus capacidades. Eh, la idea, obviamente, pues, dentro de todo esto y... y Bajo una política integral es sensibilizar a la sociedad para que los maestros y maestras sean reconocidos y valorados como líderes éticos e intelectuales en sus comunidades. Luego ahora, si pasamos ya a la educación superior, se desarrollará un sistema de educación superior pública gratuito que buscará calidad y excelencia, universalidad, innovación, y la transformación de las capacidades productivas del país, creando un plan llamado Ser Joven de Derechos. Bueno, eso es algo más innovador que lo que llamaban antes Ser Pilo Pago. Eh, la Colombia Humana busca que hasta un millón de jóvenes adicionales ingresen a la educación superior pública y gratuita con prioridad para, estudiar, para estudiantes campesinos, afrodescendientes, indígenas, la población rom o gitanos, que es lo mismo, de los sectores populares, urbanos y víctimas del conflicto armado. En la educación rural se hará que la población reconozca sus contextos culturales, ambientales, productivos. En la educación rural lo que quiere decir Gustavo Petro es que eh, se le enseñará más de lo que... Lo rodea, por decirlo así, ¿sí? Y eso que lo rodea el campo, eh, esa vida que está ahí, le servirá como conocimiento o, digamos, la, la, la base primaria de los saberes del, del, del niño campesino, de la familia campesina, para que se reconozca y entienda más eh, su idiosincrasia y aporte más a la sociedad desde, desde el campo. ¿no? En la gestión educativa, entonces sigamos ahora con la gestión educativa descentralizada, participativa para la calidad y el acceso y la permanencia. Para que las instituciones y comunidades educativas, las entidades territoriales y las universidades e instituciones de formación técnica fortalezcan su autonomía, debemos mejorar sus capacidades, ¿cierto? Los sistemas de calidad y los mecanismos de cofinanciación serán participativos con un enfoque que reconozca la diversidad territorial y con recursos suficientes, se modernizarán infraestructura, redes y tecnología con el apoyo de toda la sociedad y modelos de gestión local económicos. Sigo con una nueva idea, aquí dice, queremos que los jóvenes puedan educarse en lo que deseen y en lo que el país y sus territorios necesitan. Eh, esto es muy importante saber porque necesitamos al... al que el niño que con el tiempo va a integrarse como un ciudadano y va a trabajar y va a tener familia, eh, conozca su cultura, sus costumbres, eh, tenga una integridad basada en, en todo lo que somos, ¿sí? no es lo mismo un, un, una persona... Un colombiano que, que un francés, que, que alguien que necesita ciertos conocimientos en, en el Japón o en China, pero, pero debemos alcanzar cier, ciertos estándares educativos altos para poder competir con sociedades de otras esferas del mundo, ¿verdad? Ciencia y tecnología para la economía productiva y el mejoramiento de la calidad. Necesitamos más recursos, más conocimiento frente a problemas prioritarios. Es muy importante lo que propone Petro en este punto para que en un futuro a mediano plazo los mismos colombianos podamos fabricar, por ejemplo, más tecnología y se patenticen las ideas de los colombianos generadas por una política que se estimule los saberes y así las cosas incrementará el presupuesto para la investigación científica y tecnológica para el fortalecimiento de la formación doctoral y para la vinculación de la ciencia y la tecnología a la actividad productiva y al mejoramiento de la educación superior. Eh, debemos transformar la institucional. ¿Sí? Entonces, en este caso, Colciencias, eso es lo que propone Petro, Colciencias pasará a ser parte de, del sector educación, ¿sí? Hacia nuevas formas de hacer ciencia, entonces el conocimiento global, nacional y local se vinculará a través de redes activas, productivas y de libre acceso. Eh... Lo importante de eso es que escuchen, sean, sean muy analíticos de las ideas que, que se propone la, el Pacto Histórico, la Colombia Humana, Gustavo Petro y todas estas personas que rodean este enfoque político y que lo piensen muy bien porque de esto depende el buen futuro de Colombia, ¿no? Hacia nuevas formas de hacer ciencia, el conocimiento, bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? La democracia cultural es importante, la reconciliación, la construcción de nuevas ciudadanías y el crecimiento económico, eh... A partir de la democracia cultural se trabajará para que los bienes comunes de la producción cultural del país sirvan de base para el bienestar, la reconciliación, la construcción de nuevas ciudadanías y el crecimiento económico. Se adaptará una perspectiva de democracia cultural que estimule las prácticas creativas de nuestra sociedad y que trabaje por la felicidad de las personas. Otra cosa, tanto en este tema como en la salud y en, en el aspecto, tema económico, eh, Gustavo Petro pretende, y es algo totalmente positivo, pretende descentralizar las políticas culturales. De esta manera entonces se fortalecerán los oficios y saberes ancestrales y tradicionales de la diversidad étnica y cultural de nuestros pueblos y sus planes de vida. Se revitalizará el Sistema Nacional de Cultura que incluye el Ministerio de las Culturas, el Patrimonio Vivo y las Artes y un Plan Nacional de Concertación. Eh, se adelantarán acciones para el fortalecimiento de los patrimonios culturales inmateriales el reconocimiento de los saberes tradicionales, reutilización, reciclaje, rehabilitación y restauración del patrimonio urbano colectivo. Como decimos, necesitamos reconocer lo que somos para entender nuestra historia y que seamos mejores ante nosotros mismos y ante el mundo, ¿sí? Eh, debemos tener memoria histórica y eso es, creo yo, lo que pretende Gustavo Petro con, con este tema del patrimonio material e inmaterial. Por otro lado, en bueno, el arte y deporte, en la educación pública para formar ciudadanías de la paz, en este aspecto se trabajará para reconocer la interculturalidad que incluye a la educación artística y el deporte dentro del currículo, como un derecho y un conocimiento fundamental de la infancia, la niñez y la adolescencia. Se ampliarán a nivel nacional los centros locales de formación artística y cultural, mejor conocidos como CLAN, creados en la Alcaldía de la Bogotá de Humana. Frente a la cultura, comunicación y tecnologías, la Colombia Humana fortalecerá la red pública de canales y medios regionales para que puedan producir y difundir contenidos culturales de alta calidad, eh, bueno, esto significa también fortalecer las radios públicas comunitarias y promover, y se promoverá más bien el programa participativo más ambicioso de creación de contenidos para las nuevas plataformas digitales, como una estrategia para dinamizar la creatividad, el empleo cultural y los procesos de afirmación de nuestras identidades. Y bueno, la idea es que los recursos de anteriores gobiernos vayan, vayan para la paz y no para las armas y la guerra, ¿sí? Entonces, a partir de eso se fortalecerá y se adecuará especificidades del sector cultural, entendiendo que las actividades y prácticas culturales son una prioridad del Estado. Deporte, actividad física y recreación para la paz. Entonces, Colombia Humana propiciará también una gran movilización alrededor del deporte, la actividad física y la recreación de la vereda, del corregimiento a todo el territorio nacional, dirigida a mejorar el uso del tiempo libre, a promocionar la vida saludable y la competencia sana orientada a la solución pacífica de conflictos. Eh, Esta última idea que yo di es muy importante porque hay que estimular a los niños a que entren un, en un tema de sus vidas buscando algo sano para, para, para su, su propio pensar, para su, su propio fortalecimiento de, de, de su ser, ¿sí? de su conciencia. Eh, hay que sembrar iniciativas que de un deporte, de un arte, de la música, de la cultura, de, de que le guste pintar, de que le guste hacer algo que va en pro de su, de su fortalecimiento como ser humano. No lo contrario. Por eso antes también decía, se dice que en la economía humana se invertirá más recursos buscando la paz, y quitándole los recursos a las armas y a la guerra. Eh, eso obviamente se opone a las políticas del, de los anteriores gobiernos, y obviamente es po bastante positivo para, pues para una sociedad que necesita eso, paz, necesita revitalizarse, necesita ser más sensible. Ante, ante cada uno de nosotros como ser humano. ¿no? Por último, quiero decirles que el fortalecimiento de las expresiones sociales de las juventudes en campos y ciudades, ¿eso qué quiere decir? Que un especial apoyo se brindará a expresiones culturales y deportivas principalmente dinamizadas por la juventud a través de las músicas populares, el hip hop, el rock, el teatro, la danza, el moralismo, la bicicleta, las prácticas futboleras, deportes extremos y las nuevas tendencias, entre otras múltiples actividades. Eh, y frente a la integración institucional y financiación del saber, la ciencia y la cultura, con miras a superar la fragmentación y lograr, con, sí, lograr mayor eficiencia e impacto, se creará el Consejo Nacional del Saber, la ciencia y la cultura. Orientado desde la Presidencia de la República, el presupuesto de educación, ciencia, cultura, deporte y protección de la primera infancia, eh, busca incrementarse progresivamente a, a un 7% del PIB al final del gobierno. Algo bastante importante, pues, eh, según entiendo, en, el, en los últimos gobiernos la inversión del, del Producto Interno Bruto, eh, para la educación y para todo el tema cultural de ciencia y saber, no alcanza ni el 1% de, de lo que tiene Colombia, ¿no? Llegar a un 7% es un, es un objetivo bastante, yo diría pues sería, sería un éxito, sería genial, ¿no? Cuando apenas estamos alcanzando apenas el 1% de, del PIB. Tales recursos se distribuirán con énfasis en los programas de regiones con mayor exclusión social, como las zonas rurales, los territorios étnicos y los sectores urbanos con más dificultades, eh, se brindará atención prioritaria a niñas, niños y jóvenes discriminados por su condición de discapacidad de víctima o cualquiera, o cualquier otra, perdón. Eh, por último, eh, quiero agradecer a aquellas personas que que son pocas, pero han estado muy cerca de mí para el apoyo de estos videos. Y lo hago con mucho cariño. Mi idea es buscar un el, el bienestar para Colombia y quien quita para la humanidad, buscando concientizar a las personas de que cada uno, incluso los niños, desde pequeños, somos seres políticos, como lo decía Aristóteles. Eh, somos seres que siempre estamos buscando la felicidad. Somos seres humanos que, que quieren algo bueno para... No solo para cada uno en sí, sino para sus familias, para aquellos que lo rodean, para sus comunidades. Y creo que en el tema de educación, Gustavo, Petro, Urrego y el Pacto Histórico están buscando un bienestar a, a, a mediano plazo, Que, que puede tener muchos, muchos, o sea, muchas vertientes, eh, o podría decirse mmm, que a largo plazo se pueden ver, se pueden llegar a ver bastantes y buenos resultados. Entonces, eh, si te, si quieres que, que hablemos de un tema actual de política, no dudes en comentarnos ¿listo? suscríbete por favor y gracias por escucharme, gracias por escucharnos, lo digo cuando tengo invitados también en otros videos, lo digo por ellos, gracias por escucharnos, si deseas apoyarme para seguir apoyando el pacto histórico y la Colombia Humana con estos videos no dudes en escribirme por favor al a la dirección electrónica que ustedes ven ahí diversione arroba gmail punto por ahí te puedo compartir mi número NECUDA de plata, independientemente de su apoyo económico no, igual eh, seguiré apoyando las nuevas políticas, las buenas políticas, seguiré apoyando a aquellas personas también con estos videos, y seguiré apoyando la educación, la paz, eh, las nuevas ideas, las buenas ideas y no es más por el momento. Eh, muchas gracias. Me acabaré el quinto y eso es todo por este video. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.